Presentes aquí con nosotros las que fresas Junto con los que papacitos y los huesos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 Comenzamos de esa forma Y agarramos el sabor con la iluminación Porque este es un tema que vamos a dedicar Para toda la banda que viene a bailar gozoso El increíble sonido Samurai Con el más sabroso El más sabroso Bailamos Oye Rumberito Vamos a bailar y comenzamos. El más sabroso es ojo Oye rumberito. Esto sí es sabor para mi vida y, y las que fresas. No sepa <risa> de la cumbia. C -c cumbia. arrancamos la segunda participación el, el, el increíble sonido samurai para los chisacos allá en el moral malditos yoyos en el se en el anónimo 17 y miles chicos corazón de hierro en la esquina del movimiento, primos, gays amantes de la noche. Oye, Kinder, hoy con el más sabroso, el más sabroso. Suena, Ajá. suena tu bongo, pero suena tu bongo. Está sube las fechas. Oye, cumber, ya ni se Santa Suena tu bonzo. así. Oye, cumber. Apoyarte de nuevo de corazón Eres el sonido más cabrón Maldito Yoyos Te apoyamos de corazón el camacho, huitola el buen de la parca Allí en Querétalo Dejando el famoso mini huepa Maldito Yoyos Siempre con la El más El más cabrón pero su mano Vamos a lo para el Zazazá El Chicharo, el, el mamá, y gallo en gallo, antena y el burro El especial para el dólar Y mi centro El, el parte del márgano ya no, el comerito, de Anarco el comerito, Esa noche Oye, Ruperito Ruperito Van a Lataño desde 1984, como con madreja Santa María, Meluquita, el avión del el Pejas, el Chuque Alejandro, que llega a banda Santaño, callejeros de San Andrés, Mexican Power, con la Lápita Fines, patos, ojos, traviesos de la 61, ¡Luki, María Discos, Mari, colombianos de la 18, R312 Castrozos, hoy con el nivel, el más sabroso. Todos los lluevaños de San Miguel, Judas de la libertad, y quedos, Robin Juan. El pollo y el arque. Mis compadres de San Juan Costello. Esta noche San Juanito Costello. Oigan y mamores y presumidos. Estamos apoyando al mejor de los sonidos El Barrio Bajo Caníbales de Santa María Meluca, La Pula y el Gato El Cabeto Tórago, toño Crilín Sonris el Parruco Siempre de corazón el más sabrosa! ¡Bonito! Toda la organización de Hernández Escenografía Parranderos Al San Padre Parrandero el más sabroso. Así. Venga ese ritmo, venga ese sabor. Tampones. Eléctrico. Todos los viajeros del sabor, San Pablito, Xochimilhuacán. Y con Pablito, Jeffer. El Luis. Pablito, San Miguel. Allá en la libertad Ay, El increíble sonido Samurai. El triste morir se saber amado Pero más triste es morir Y saludo saluda haber escuchado es El Cebaldez, el bueno y el Petunia El pecho y el Miquel Clalos El Tifa, el John Laganza, el Chaparrín El Diego y el Tamar, la Zorra el Morza, el Goto, Villal Martínez, el Majoros, Samurai, para Maritza, para el noruegos, colombianos, de la 18, Rupero, Rupero, Rupero. el vaquero, un pequeño ganeto amor sandra. El Elegante del parral. ¡Venga ese sabor! Salud bien para el famoso padrino, los muñecos de la ciudad, de las estrellas para el copas hasta aquí, Nueva York, Pequesco, Panisotas, los de Nacico, el Nerdy y el pollito luego Santas, el Polo y el Gato, el Mercado de la Unión, siempre de corazón, el más sabroso, esta salón dedicada para todos mis murciélagos. El famoso Cactis y Samuel Lore. La Elizabeth. La Princesita Dayani. Con mucho amor. Que Dios hizo con grandes dones. Te seguimos tantos locos tus fieles seguidores. La gente de plana. Lo dice mi canalito el famoso hipopótamo. Y say. Ya al el poder, Solinero, Luki María Puebla y Trascala, Estado de México, o Madrejas de la Resurrección, Santa María Tesmenuquita, La Bella, el Gary el Avión, Betos Beca y Chucky Alejandro, Santito, Producciones Karen Puma, 10 corrientes Atraviesas de la 61, Callejeros de San Andrés, Caizy Poweran y Diablo Forever, Sonido Y buena DJ. México Power, Antídoto Colombiano, el club de baile sensación latina, disco celoso, escucha no somos escucha. Nos vamos de aquí ni de allá, somos un secado los papis, ya los venimos a reportar, San Juanito Juancepo, Seleni, Agora Junior, Carlos Saúl Joel Miguelito, Miguelito Juárez, esta noche los papis. San Juanito Guaclevo, el más sabroso ¡Sí! Como dice el chavo del ocho Esos caníbeles y colombianos Donde de la 18, Gozando con el más sabroso Santa María de Meluca, Siempre adicto San Miguelón El más sabroso Para los huesos Uno, dos, tres, cuatro, el cinco, el seis, el siete El ocho ¡Qué ah. papacitos de la cubia, ¡Qué presas! En el camino me encontré una rosa y le pedí un saludo Para la niña más hermosa, Eli de Zaragoza De parte del negrito Samurai la adivinacía, la rola de esperma y Rol. ¡Oye! ¡Vamos a ver esa guitarra, esa rosa! Principiantes asustados ¡Muévanse para un lado! El barrio 23 ha llegado, Juan Miguel Martínez ha reportado, siempre el más sabroso ¡El más sabroso! Vamos a bailar, porque soy samuray de por vida Porque soy samuray de por vida De por vida si manos de tina, mi corazón, ti locos. Samurai al cielo, la gente de plana. El oso y el hipopótamo. El pingüino. Oye. Porque soy samurai de por vida. vamos saludos para el amor de mi vida. Reina, bandos con bandi, Pequeñas angelitas. Amor, amor. El, el increíble sonido, el samurai. Duro Padilla, hasta allá en Nueva York, lo dice su carnalito Saúl Padilla. Vemos Samur Samurai, que se por cierto la cuerda de los locos. Sabor. Eh? El nano y el cojón Elegante es el parral. El blanco. Para vale el super dinagía méndez. Siempre con el más sabroso. El jambacudo. El, el increíble el, sonido Samurai. La banda que manda el con de galletas Higos Safari y Marius Forever En con Madrejas <tose> Producciones Avenido Colombianos de la 18 Gavitos Forever, Travieso 61 Barrio 3 Y hoy El increíble sonido Samurai Bando Carlos Doña Neta, el bigote y Mario Quilos, Nadina Sevidal, Atléticos de Galaxia, Manzanilla, Miniweba, Luki, Néstor Felipe, Panda, para Oscar Miki Morza, para el Juere Niño Mágico, Rubén Jona, el Tuma y el Justín, luego la famosísima torta, Bol de Killer, siempre con el increíble, el increíble sonido Samurai, se va, un pedito, sabroso.